Wow. Y yo tengo ahí en el guión, ustedes verán como en un hospital de allá y otro de Santo Domingo están sacando los muertos por paquete callado. Y eso sigue así. ¿Saben por qué? Porque este gobierno se dijo de Danilo, me fuñeron tanto con el tema de que quitara, quitara eso, y la misma comisión le está sugiriendo que vuelva a la cuarentena pero yo esa cuava se la voy a dejar al gobierno que venga, porque los que están peleando en la transición, nos vamos contagiando, va creciendo y nos vamos enfermando. Yo le voy a decir lo grave. Dice este funcionario, no lo digo yo, pero que vieron ahí, serio Blanco, que están tan llenos que la gente se va a morir en los pasillos, y que hay que lo van a recibir. Y ya ellos están diciendo, nosotros a partir de ahora, y eso me lo comunicaron a mí a nivel interior yo no tengo que decirlo públicamente que si la crisis se agrava va a llegar un momento peligroso que yo no quisiera que llegue que van a decir este tiene posibilidad de vivir a este lo ingresamos, que ellos se van a morir no lo ingresan, que se lo lleven para su casa va a llegar ese momento sabes qué dice? a él ahora estamos a nueve estamos a, a cuatro días nada más de haber celebrado las elecciones sí, sí, a nueve 9 de julio o el 5 de julio. El 76% de las camas habilitadas en los centros públicos y privados del país, yo dije el 70, están ocupadas. Y la situación afecta a Santiago. Ustedes saben cómo está Santiago. El 96% de la ocupación hospitalaria está totalmente full este paciente con COVID-19. No va a pasar como aquí. Que los centros. Ahora tenemos más información. Eso ha sido el peligro. Y hay tantas cosas que yo lo voy a dejar ahí. Me voy a quedar aquí ahora. Y quiero decirlo por nuestro bien. Y quiero decirlo para cumplir con mi conciencia como ciudadano, como periodista de ética, y como una persona que desea hacer el bien. Y para eso voy a presentar, señor director, la información número dos de nuestro guión. Eso fue el, el que dirige el home, ¿verdad? 96% dice el de los centros hospitales públicos de Santiago. Vamos a ver lo que dicen ahora en ese titular que tiene la prensa, en el número 2, ahí. El guión de nuestro WhatsApp. Si usted, esa es la foto que yo tomé. Si usted puede poner el link con el titular, se lo agradezco. Dicen ellos el incremento de pacientes afectados por el coronavirus en República Dominicana. Si no vamos a intervenir rápidamente, no habrá espacio y comenzará a morirse la gente de manera masiva. El doctor Daniel Rivera y Luis José Castillo, presidente de la clínica Unión Médica y del Norte del Materno Infantil de Santiago, dicen, hemos establecido que los centros de salud privados de Santiago están llenos con pacientes de COVID-19 y cada día el número sigue aumentando y tenemos el grave temor de que apenas en dos semanas vamos a colapsar. Está hablando, igual que como lo dijo el doctor, el gerente general del HOMS, Sergio Blasco. Ustedes escucharon ahí. Gracias, señor director. La idea que estamos promoviendo nosotros Preocupado desde Santiago que debiéramos estar aquí, esta noche el presidente electo debiera decirle vamos a llamar a los representantes de esos centros de Santiago, de Santo Domingo, del Cibao, del país. Vamos a juntarnos con el Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, busque los mejores epidemiólogos, los mejores médicos y vamos a establecer un plan de contingencia en esta transición para en ese plan de contingencia, comenzando mi gobierno, ya nosotros tener un plan y no pase como a Danilo. Que se va a despedir mal buenas noches buenas noches Pitágoras... ahora sí adelante eh, yo, ¿qué? Sí, yo decir... bájate un poquito mi amor el volumen del sí, televisor no mi amor bájate el volumen del sí. televisor porque no te puedo escuchar así sí bájalo totalmente ahí me escucha bien, Ay, está bien. ahí está bien mi amor dime el doctor sale iglesia se cansó de decir que aquí no había coronavirus, que aquí no había coronavirus, y siempre la gente, tú sabes que siempre se viven llevando de todo lo que dicen por ahí, que aquí no había coronavirus, que aquí solo cogían para política, y que lo cogían para política, que lo cogían para política, y que esto, que lo otro, que no había, que no había, que no había. Él no tiene un programa que lo da a los domingos con el doctor Nieves, y, y siempre dice él: no, que aquí no hay coronavirus. Aquí no hay nada de eso, que no hay nada de eso. Ahora él no sale a hablar nada, ahora está como un gatito calladito. Está como un gatito calladito, porque tú sabes que los medios sirven para informar y desinformar. Por eso nosotros informamos. ¿Me entiendes? Que tú dices, mire, no hay de esto, la gente se lleva, no hay de esto. Pero si tú dices, mira, sí hay, sí hay, hay que cuidarse, tú me entiendes, y no mal informar a la gente, es cansó de decir que aquí no había coronavirus. Que el sol, que el sol, llevándose de sol, la gente no sabe cómo eso procede. ¿Y a qué hora tú puedes tomar los rayos del sol para qué? para evitar eso? pero tú, ¿tú tío, no te vas a tomar los rayos del sol. Ahora está quieto, y después que se puso de bocina, decí eso. Buenas noches, Pitágoras, gracias. Excelente llamada. Buenas noches. ¿Qué lo bueno? Sí, buenas. ¿Todo sí, bien? ¿Todo bien? Si me habla un poquito más fuerte, te lo agradezco. Dime, mi hermano, ¿de dónde me habla? ¿De dónde me habla? Llámame nuevamente, hermano, que parece que hay problema con la conexión eh, eh, tuya ahí. Aprovecho para saludar a Ángel Mateo, que está allá en New York. Famoso pollo Jaina, yo como yo unos pollitos, además hace falta eso, Jaina. ¿eh? Pero lo mejor que hiciste fue irte, porque si estuvieras ahí, te hubiese muerto del hambre. Termino diciendo, ¿ustedes saben qué dijo ese el director Lejón? Y estos médicos, lo que acabo de decir ahora, no estoy mencionando a cualquiera de los centros más importantes del país. Y ustedes vieron lo que dijo el profesor Huilán Hernández, Yo lo tengo aquí la comunicación que leí de la Plaza de la Salud. La Plaza de la Salud está anunciando que a partir de que esta crisis... Si adelante solamente van a recibir a aquellos pacientes que tienen la posibilidad de ganar la batalla. COVID. Está diciéndole el que llegue ahí con una enfermedad inmunocomprometida que sea mayorcito se va a morir para su casa. Dice esto y con esto termino aquí. El 80% del área de cuidados intensivos las camas que tenemos la nuestra y dicen de la Unión Médica, el doctor Daniel Rivera y José Castillo del Materno Infantil de Santiago que el 80% de cuidados intensivos está lleno estamos como sin nada ustedes dominicanos los políticos son los primeros culpables porque lo mataron, lo mandaron a un matadero no porque la discusión constitucional, las elecciones hay que celebrarla ahora, bien se celebraron debimos tomar más medidas Fuimos con el método viejo, la boleta, la paleta, los marcadores, y yo vi mucha gente ahí sin nada. No, no, y eso yo... lo vamos a pagar, y lo estamos pagando ahora, ah. y voy a decir porque, buenas noches. Buenas noches. Sí, diga. Eh, yo le pasé una nota de la guarda, y hace una, una información de, de la basura. Aquí de... ¿Cómo no? Ahora ah. mismo la voy a ver. Para... Ah, pues está bien, ya en este mismo número, ¿cómo no, Hola, no ya, con mucho gusto Alberto, muchas bien gracias. gracias por utilizar este medio para hacer tu denuncia pues miren y yo digo la culpabilidad del sistema de salud y todo lo demás los países que comenzaron primero están pasando una etapa importante y aquellos que abrieron en los Estados Unidos y Europa, Brasil han vuelto hacia atrás. Eso no es lo malo, porque en Brasil hasta Bolsonaro con tu abuela está interno, enfermo, con el COVID-19. Ahora el mismo encargado de nacional de esta cuestión, ¿cómo que se llama? Doctor el, el, el Chupani, no recuerdo bien. Sí, ya me voy positivo. Renunció y se va positivo para que ustedes vean que no es un nuevo esto. Y parece que en la famosa COVIDianidad, y en todas la, la, la famosas cherchas que vivimos, la gente se ha soltado y perdió el miedo. Como creen que tienen un poquito más de información, entienden que ya esto pasó. Somos inmunes y veo una irresponsabilidad. Un... Me digo cuál es el problema de todo eso. Lo mismo ha pasado en Miami, Estados Unidos con 50 mil eh, con tallados diario Miami con 47 mil México con 37 mil Brasil con 47 mil y nosotros vamos a un ritmo peligroso siendo... nosotros cabemos en un en, una, en un municipio de Brasil nosotros cabemos Brasil. para que ustedes entiendan México que es el que está más, más 127 millones de habitantes Brasil 200 y pico Estados Unidos 325 y pico de millones si nosotros no desarrollamos los grupos de personas que tengan la inmunidad, los grupos colectivos que tengan la inmunidad, ¿sabe qué va a pasar? Que sin esos grupos, la cadena de contagio crece porque eso es lo que lo frena, porque el virus tiene la posibilidad de circular menos, eso es lo que va a pasar. Pero el comentario mío no es ese, aunque sea ese el que salga. Buenas noches. Sí, no a Pero a, quería no, no, no, no, hacer esa advertencia no, no, no. para que...